detecta IMSS recontrataciones irregulares. El Gobierno de México, por segundo año consecutivo, identificó a patrones que durante el mes de diciembre dan de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a sus empleados para recontratarlos en enero del siguiente año. Entre noviembre y diciembre de 2020 se perdieron 277.820 puestos de trabajo, de los cuales 68.8% corresponden a trabajadores registrados como permanentes. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el y el Infonavit enviaron cartas a los patrones que identificaron pudieran haber incurrido en estas prácticas, con el propósito de que revisen si el manejo de su plantilla laboral se encuentra acorde al marco normativo vigente y eviten realizar acciones que afecten a los derechos de sus trabajadores. El incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social tienen consecuencias legales que pueden poner en riesgo las finanzas de las empresas e incluso llevar a los patrones a enfrentar responsabilidades administrativas y penales. Es importante enfatizar la relevancia de que los trabajadores y sus familias estén siempre protegidos con todas las prestaciones a las que tienen derecho. Para la atención a dudas y mayor información, el gobierno federal pone a su disposición en materia del IMSS teléfono 800-623-2323, opción 5, luego opción 1. En material del Infonavit, Infotel Patrones 91-71-5050, 50, Ciudad de México y Zona Metropolitana 800-803-3900, Lada sin costo. En material de Derechos Laborales, Profedet 800-717-2942 y 800-911-78-77. En materia de RESPE, Registro de Prestadores de servicio Especializados u Obras Especializadas 55 30 002100 Extensión 67 182 A 67 186 63 160